O que paguen, porque hay muchos que no pagan absolutamente nada, entre ellos el Banco de Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, no pagan absolutamente nada, y exigimos que empiecen a pagar ya, y no solamente lo de las hipotecas, sino el impuesto de sociedades, el impuesto de los rendimientos, todo, que no pagan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen más que de degrabaciones que del dinero que tienen que cotizar. No podemos seguir así. La falta de riqueza no existe. Lo que existe es el escaqueo político, el escaqueo económico y el escaqueo no, anti de Eso es lo que existe. Eh. Riqueza sobra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 ¿Vale? Sí, leglero, La iglesia. Sí, la iglesia también, si. Yo no voy a confundir a la gente la iglesia la banca La iglesia es una batalla. Es una Que paguen. Que paguen. Que paguen el IVI. Que paguen el IVI. Que lo pagamos ¿Eh? sí. todos. Sí. Puedo poner. Hay que ir a lo gordo. Hay que ir a lo gordo. Hay que ir a lo gordo. A los pensionistas se nos deben 18.000 millones de euros por la falta de revalorización de las pensiones. Pedimos que esos 18.000 millones de euros que se nos deben se apliquen a subir las pensiones mínimas de viudedad. Que las pensiones mínimas de viudedad se vean reforzadas con los 18.000 millones que nos han estafado los sucesivos gobiernos desde que se aprobó la reforma laboral y la reforma de las pensiones de 2011 y de 2013. 18.000 millones más los 77.000 de la lucha de las pensiones. Ya son más de 95.000 millones de euros que se nos deben más todo aquello, todo aquello que estamos aportando a la sociedad. Sacando a las familias adelante con nuestras pensiones. Oye, ¿a qué estamos aquí? Cállate hombre, un poco. Ponte detrás. <risa> claro, aquí, al Ahí ven aquí, ponte aquí, el aquí que no, que no puede ser que estemos aquí, aquí, aquí Todos los que apoyen las pensiones, menos el fotógrafo, detrás de las pancartas, porque aquí estamos defendiendo las pensiones. Llevamos más de 300 concentraciones y manifestaciones desde el día 13 de marzo en que se fundó la coordinadora de Cantabria en defensa de las pensiones públicas y e dignas. Más de 300 actos y no vamos a parar, no vamos a parar porque las pensiones son el futuro, el nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, el nuestro, de los que tienen a 50 años, de los que tienen 40 y de los que están empezando a trabajar con 21. Por eso estamos aquí. Defendemos las pensiones públicas y dignas para todos. Defendemos la pensión mínima de 1.080 euros. Defendemos que el gobierno de Cantabria complemente las pensiones mínimas con el abono de todos los servicios públicos. Sí, Venga <risa> que no, vas a sacar una foto. No, oh, ya la hizo. Muy bien, <risa> Para adelante. buenos días ¿eh? si no luchamos ahora no tenemos futuro si no luchamos ahora no tenemos futuro si no luchamos ahora no tenemos futuro pensionista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 Alcaldesa saca, alcaldesa, saca el botijo, alcaldesa, saca el botijo, alcaldesa, saca el botijo, alcaldesa, saca el botijo. O la manguera. Nos están metiendo miedo de que si la hucha de las pensiones está vacía y nosotros decimos que la Yene que la, que la ha vaciado todos los corruptos todos los ladrones los banqueros, los capitalistas los, todos esta gente que la ha vaciado si devolviesen el dinero todo lo que han robado entonces sí estaría llena y habría para sueldos y pensiones. No solamente son culpables los políticos, sino también el gobernador del Banco de España, el presidente de la COE, que no quieren huir de su vida ni de sueldos ni de pensiones. Y mientras ellos roban de cojones. Si ustedes no quieren luchar por las pensiones suyas, luchen por las pensiones futuras de vuestros hijos o de vuestros nietos. Que el día de mañana, ¿qué pensiones les espera? Les espera unas pensiones privadas, pero no se puede hacer en las pensiones privadas cualquiera, siempre que tenga unos sueldos anuales de 40 y 45 mil euros. ¿Pero eso quién lo tiene? ¡Los políticos solamente! Estamos luchando por las pensiones de todas y todos, no solamente por las nuestras. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ahora llegan las elecciones y todos los políticos van por ahí de monólogos. En todas las ciudades de España, engañando a todos, diciendo que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Y cuando llegan al poder, no hacen nada de lo que han prometido. Presupuestos, ya. Si en el momento que vendrían las elecciones y no iríamos nadie a votar, ¿pero qué pasa? Que vamos como borreros al matadero. Nos dicen que hay que trabajar más y ganar menos, para mañana tener unas buenas pensiones. Y digo yo, ya menos no se puede ganar, vamos, porque algunas pensiones que hay de 600 y 700 euros, el pensionista, ¿con qué va a pagar la luz? ¿Con qué va a pagar el agua? ¿Con qué va a pagar su vivienda? ¿Con qué va a comer?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 ¡Cueste lo que cueste! Ah, lo, lo, lo. Quien ¡Gobierne quien gobierna, las pensiones se defienden! Defiende. Defiende. ¡Gobierne se defiende. quien gobierne, las pensiones se defiende. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Y a ti que están mirando, también te están robando.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 Te, ¡No, no, ne, <tose>